Muy buenas noches mis queridos hermanos En primer lugar, eh, como siempre, darles la bienvenida a esta casa Que es la casa de todos ustedes Y eh, disculparme por estos 30 minutos de retraso que hemos tenido este día eh, Tenía una reunión muy importante No es una reunión personal, sino una reunión de una significación Y, y de una de una alta, alta posición que vamos a pronto adoptar políticamente sobre los sucesos que tanto nos importan a los salvadoreños a usted a mí a aquellos que queremos ver este país mejor esta noche tenemos una temática bastante especial delicada de cara a lo que ha sido los acontecimientos post electorales pero en esencia también hoy vamos a tocar un tema de fondo y es el comportamiento de los medios de comunicación eh, social, los medios de comunicación no del país completo, ni todos los medios de comunicación, pero sectores importantes que eh, están aparentemente en un esquema que vamos a platicar, lo vamos a conversar, aquí no tenemos nada contra la libertad de expresión, es más, son soberanos en publicar, en decir y en expresar lo que quieran, pero, pero aquí hay que hablar con la verdad y en este país... Ya las cosas cambiaron, las situaciones evolucionaron. Eh, hemos transformado esta sociedad a fuerza, lamentablemente, de plomo y sangre. Y este país cambió, llegó a un proceso de paz. Se construyó quizás el logro más tangible que es el poder expresarnos. Y a la par vino esta revolución tecnológica que conlleva a que usted y yo nos podamos comunicar directamente sin pasar por el Bypass de quienes se han convertido muchas personas en mercaderes de la política. Son esos mercaderes de la política que a través de sus programitas, de sus noticieros, que a través de sus panfletos y sus cochinas páginas, lo que hacen es pretender confundir a un electorado y hacerlo funcionar en base a los intereses económicos de las élites y de los grupos poderosos en el país de eso vamos a hablar esta noche también vamos a darle lectura a un comunicado yo creo muy importante que hoy publicó también Nayib Bukele en su página todo es que la, la pueda la puede encontrar quiero, quiero hallarla en, en su Facebook una publicación que tiene, tiene cosas importantes que señalarlos. pero vamos a hablar de todo eso del Tribunal Supremo Electoral vamos a hablar del movimiento Nuevas Ideas que es una cosa que en esencia es importante ir, ir explicándole a la población qué significa su impacto a nivel, a nivel nacional y eh, evidentemente eh, las condiciones para la creación democráticamente que se pretende de un partido político y de esos obstáculos y valladares que el Tribunal Supremo Electoral sin ni siquiera, solo con el aviso, está tratando de ya esgrimir muros, ladrillos, todo para detener la expresión de un pueblo que quiere simple y sencillamente manifestarse con toda su potencialidad democrática, con toda su, su, su ansia de nuevos horizontes y de progreso y desarrollo en el país. Les pido, como siempre, eh, que por favor compartamos el programa. Hemos llegado el programa anterior en el número 13 entre lo que es eh, la página de Facebook en Facebook. Tenemos más de 48 mil reproducciones, ya casi 40, perdón, 41 mil reproducciones, ya casi 42 mil en el canal de YouTube Walter Araujo y toda su verdad. Invitarlos también en Walter Araujo y toda su verdad en YouTube a suscribirse. Ya pasamos de los 3250 suscriptores. Esto vamos, vamos desarrollándolo. Yo quiero decirles cuando decimos que hubo 75 mil personas que nos han visto. ...y tenemos otras siete mil, o 12.000 o 19.000 en Facebook... ...¿de qué estamos hablando? Y esto es lo que le preocupa a los mercaderes de la noticia... ...esto es lo que les preocupa a quienes han manipulado el sistema informativo del país... ...a quienes a través de concesiones, de, de circunstancias que eran la tónica de la vida... ...de frecuencia regalada, de periódicos mantenidos a través del no pago de impuestos... Todo ese cúmulo de cosas, eh, simple y sencillamente, eh, esto va cambiando, va cambiando en una realidad muy distinta y muy diferente. ¿Por qué? Porque la tecnología, la educación política del pueblo, permite que cuando hablamos de 75 mil reproducciones, en el estadio Cuscatlán, topado, full, caben 35 mil personas. O sea que cuando nos ven en un programa, nos reproducen el programa 75 mil veces, lo que estamos hablando es que hubo dos estadios y sobra para llenar tres ballrooms del Hotel Crown Plaza, que es el más grande que existe en el país, de los, los salones más grandes, tres veces. Y cuando en, a la par de 75 mil reproducciones tenemos 7 mil, 9 mil en YouTube, es que llenamos él a la par el gimnasio Adolfo Pineda en un lleno total y eso no es poco así vamos creciendo así vamos generando audiencia eso no lo tienen eh, ellos porque yo quiero apuntar y es lo primero que yo me había comprometido con ustedes en hacer un análisis sobre el programa debate con Nacho por cierto eh, yo le escribí invité porque a mí me gusta ser muy claro y muy transparente yo no soy como son ellos de antidemocráticos, qué cosa más rara, que mientras yo estuve en arena, fui invitado por Nacho Castillo, cuando trabajaba en Canal 33, fui invitado como 20 veces, eh, cuando ya pasó él a BTV, Telecorporación, por cierto, eh, me invitaba quizás unas 10, 12 veces, y yo le hacía el favor de ir los viernes porque el viernes él se lo toma y no transmite en vivo, sino que pregraba al mediodía y entonces lo que ustedes están viendo como una entrevista el día viernes no es verdad que sea en vivo. Eh, eh, ya Nacho anda descansando su fin de semana largo, y, pero hasta en eso yo le hacía el favor. Y siempre tuve el comportamiento ético que mantuve durante toda mi vida en cualquier canal de, sea de Telecorporación Salvadoreña sea en la televisora de Canal 33 que es propiedad hoy de, de un consorcio en donde está muy involucrada la Universidad Tecnológica sea Canal 12 sea el, canal, el grupo Megavisión Canal 21 pero lógicamente hay que poner las cosas como son en su dimensión no le gusta que uno cuestione la, la, lo de fondo que uno les diga la verdad y por eso... Eh, ellos se deben en una pauta a sus anunciantes y los anunciantes poderosos, simple y sencillamente, como se sienten afectados por la verdad que nosotros le decimos al pueblo salvadoreño, lo que han hecho es simple y sencillamente vetar a este su servidor y decir, no, o sea, Walter Araujo no puede, no lo invite porque si no, no le vamos a dar pauta y ellos no son quienes, son empleados eh, los que llevan adelante muchos de estos programas. Y no nos invitan O sea, porque le molesta a sus patrocinadores Pero nosotros somos de verdad generadores de política Creemos en la política Creemos en la libertad En la política buena En la política sana En la política que es el instrumento de un pueblo Para desarrollar desarrollo Eso es la política La política concebida como el punto de servicio a la población Y así no nos iban a callar Y gracias a la tecnología, al desarrollo de las redes sociales A la comunicación, al desarrollo de la tecnología comunicacional En comunicaciones del país A las redes sociales, a los teléfonos A, a la amplitud de más de 4 millones de, de, de teléfonos inteligentes en el país Al crecimiento de las redes sociales De las laptops, las iPads, las Android, las tabletas Todas las diferentes plataformas en donde podemos transmitir para llegar y conectar con ustedes hermanos salvadoreños No nos iban a poder silenciar y hemos descubierto una forma directa de comunicarnos con usted Contigo mi hermano, contigo ciudadana y ciudadano salvadoreño de verdad que quiere y ama este país Y es esto, estos mecanismos Pero bien, pasemos a lo prometido, por favor compartamos eh, quiero ver cuántos tenemos ya eh, en, en Facebook, vamos a ver, estamos conectadas 635 personas en este momento para poder desarrollar este concepto de toda la verdad, sigamos compartiendo porque es importante y entremos al análisis del programa Debate con Nacho. Yo puse un tweet, un tweet el, el día de ayer, viendo la entrevista de Nayib Bukele, eh, con el periodista Narciso Castillo y decía el tweet de la siguiente manera. Quiero leerlo textualmente para que nos ubiquemos en, en el contexto de, de, lo, de lo que dije. Me gusta cómo Nacho Castillo debate con Nacho, cuestiona, interrumpe, quiere pescar a Nayib Bukele, no lo logra, pero llega Carly, Calleja y la entrevista es aburrida y sosa, sin inteligencia política. Así se prueban los líderes, sin favoritismos de un programa. Ese es el tweet, lleva más de mil likes, eh, más de 300 y tantas reproducciones en estos momentos. Eh, yo creo que esa es en la sabiduría popular. Eso es lo que el ciudadano entiende y comprende de lo que es verdaderamente un liderazgo. Nacho Castillo, a duras penas, logra en las plataformas de interacción 200 seguidores, 250 en vivo. ¿Cuántos es que llevamos nosotros ahorita? Eh, 778 personas conectadas en este momento. Él a duras penas llega a 200, 250 No hombre, ayer reventó Reventó con más de 10 mil eh, personas conectadas en vivo a su plataforma Muchos me pidieron que, que la grabara y la retransmitiera en mi programa Yo soy una persona que cumple las leyes Y ello es un producto de Telecorporación Salvadoreña De su canal BTV Y por lo tanto no tenía ni autorización para darla Pero vamos a preguntarnos entonces el primer punto ¿Quién hizo que Nacho Castillo tuviese más de 10.000 reproducciones el día de ayer? ¿Fue Nacho Castillo? ¿Fue su programa debate con Nacho? ¿O fue Nayib Porque cuando llegó Carlos Calleja a Pena, llegaron a 375 en vivo. ¿Sí? Y, y primer punto, o sea... Es Anayib Bukele al que vieron el día de ayer en debate con Nacho. Fue Anayib Bukele el que más de 12 mil personas en determinado momento estuvieron conectados en redes sociales en vivo. Y seguramente ese programa, que casi nadie lo ve. Las, todos los días, en la noche solo lo, ven lo, lo vemos los políticos. Yo lo veo a las 5 de la mañana porque yo lo veo a todos, porque yo sí tengo un espíritu democrático y constructivo y me gusta ver los posicionamientos políticos. Yo no niego que los vea yo les hago el favor de verlos. Eh, lógicamente, ahí me tengo que tragar los anuncios, cosa que no hay aquí en Toda la verdad, porque nosotros, gracias a Dios, con mucho sacrificio, hemos logrado llevar adelante este programa. Miren, 940 personas ya conectadas. Y además deba debate con Nacho, yo les aseguro que aparte de los tres miembros del COENA, porque de los 12, unos tres lo han de ver en cada un programa, de los dos, tres dirigentes del FMLN que les interesa la temática, de unos. 10% de los diputados de la asamblea legislativa de un par de personas que les encanta ver todo lo que es de política yo estoy más que seguro porque lo hemos medido y yo sé que se va a ofender Narciso por, por, por esto que estoy diciendo pero esos programas no los ve el pueblo esto sí lo ve el pueblo salvadoreño aquí no hay duda porque aquí no estamos inventando aquí queda una huella registral de las audiencias, de las reproducciones o sea, ellos inventan que tienen alto rating para cobrarles dinerito a los anunciantes, a los patrocinadores Ojalá que solo eso y no le cobren dinerito para hacer favores o preferencias políticas a otras personas Pero bien, fue Nayib Bukele el que llevó, el que llevó el día de ayer más de 12 conectados en vivo a ese programa Imagino que han de haber llegado y superado ya las 100 mil reproducciones Pero no es debate con Nacho no es Nacho Castillo. No es BTV. No es Canal 5. Es simple y sencillamente. O 35 en señal abierta, 5 en cable. No sé cómo, cómo diablos ya lo tienen. Yo lo veo en Canal 5 y lo veo a las 5 de la mañana. Porque dos días transmitimos y aprovecho para ver otros programas. O sea, no lo ve nadie. O sea, ven a Nayib Bukele. Primer consejo. Eh, porque aquí hemos descubierto. Hemos descubierto una cosa. Póngale usted atención, mi querido ciudadano. Ahí andan viendo que si sí soy asesor yo de Nayib Bukele. Que yo no, no entré a fundar el, el, el su movimiento que pretende convertir en partido político Nueva ideas. No, oye, yo no estuve en esa firma. Yo no formo parte de la planilla de asesores de Nayib Bukele. Yo no soy constituyente de su partido político. Pero yo sí puedo decir con mucha propiedad, ante el pueblo salvadoreño Ante la gente que nos ve Y queda como testigo de esos 1091 Que estamos conectados ahorita Y que luego se reproducirá eh, Decenas de miles de reproducciones de este programa Nosotros podemos decirle Que esto se hace un ejercicio de soberanía popular Y yo estoy seguro que Nayib Bukele Ve estos programas Y por lo tanto nuestra asesoría No es la asesoría escondida que se da con personas que ganan 20, 30 mil dólares. Muchos los traen de Chile, otros los traen de España y ahí encerrados en un cuartito brindan asesorías políticas turbias, sucias, de planificaciones estratégicas perversas contra el adversario. No, nosotros y yo me voy a considerar un asesor popular en un mecanismo de asesoría Transparente para lo que es un líder político Que es el que llevó más de 12.000 a un programa Que no ven ni 200 o 150 personas diariamente Fue Nayib Bukele al que vieron No vieron a Nacho Castillo Ni vieron a debate con Nacho Pero bien, yo quiero felicitar a Nacho Porque el día de ayer El día de ayer se puso como debe de ser un periodista Acucioso Casi no dejaba hablar, interrumpía, cuestionaba, presionaba, o sea, presionaba casi, casi al, al nivel de llevar a una situación al invitado en donde yo creo que esos son los periodistas que, que verdaderamente hacen el ejercicio de su profesión, lo cumplen. Y lo vi, lo vi en el músculo En la primera parte de la interrogante que significa tu movimiento? Y luego empezó a cuestionar sobre el tema De que ya vamos a hablar de ese tema Ya vamos a hablar de eso Vamos a hablar de Peña, de lo de Peña Nieto Y, y, y llevó el punto a, a, a la presencia ¿Y qué es lo que, que vimos? Un periodista Un periodista cumpliendo su labor Cumpliendo el ejercicio 1128 conectados, Mi querido Nacho, yo sé que ahorita estás transmitiendo Pero te vas a conectar porque estás altamente curioso Ya les cuento, nos escribimos con Nacho ahora Nos escribimos y ya les voy a contar a ustedes Qué fue lo que me dijo Ahí se los voy a enseñar si, si me es posible Bien, pues mi, mi, estimado, mi estimado periodista Se convirtió ya en ese tipo de periodista Que no estamos acostumbrados a ver en el país ese acucioso, yo me recuerdo cuando Mauricio Funes era, yo he estado bajo el fuego de un periodista como Mauricio Funes, que evidentemente tenía una agenda política, el señor este tenía porque fue el candidato de un partido político, llegó a ser presidente y él no hoy ya no tapa en lo más mínimo sus preferencias políticas, que es legítimo y válido, así como Emilio Corea, así como tantos otros que han escogido eh, su, su parte de su vocación Que la, en medio del ejercicio tenían su corazón su preferencia Y la han venido desarrollando como muchos Muchos la tienen y es evidente Porque el pueblo salvadoreño Entiende que es evidente Todos sabíamos que Emilio Corea Era un periodista pro arena Y venían las redes sociales Y eran camándulas y tú sos arenero todo, Porque todo lo que hacen Es en función de su preferencia política Lo malo es que se los permite el eslogan de medios que se dicen imparciales, medios que se dicen que son objetivos, medios que dicen tener toda la verdad, cuando son medios que simple y sencillamente están cumpliendo un guión predeterminado y una función política partidaria para salvaguardar evidentemente sus intereses. Pero vimos un periodista como debe de ser siempre, siempre. Yo felicito eso. Y bueno, Nacho, que así, así estuviste el día de hoy. Y vimos a un Nayib Bukele sometido a la presión. De verdad, yo le he contado, estuve con Mauricio Funes y con Chafi Handal. O sea, de un lado aquí y del otro lado. En un debate, 12 veces fui a los programas de Mauricio Funes con, con Chafi Handal. Dos a uno. O sea, el dos a uno de personas que eran contra el partido Arena. Y era, gocé grandemente esas entrevistas. Uy, era un ataque, aquí un ataque por el otro lado Ayer vi a un Nayib Bukele sometido a esa presión Y me siento orgulloso de ver a un joven de 34 años, 35 años Listo para la edad de ser presidente de la república Defenderse de una serie de cosas que vamos a platicar y vamos a hablar esta noche Con, con una hidalguía, con una presencia hay cosas que hay que ir mejorando y se van mejorando En estos momentos, en esos ejercicios democráticos de presión En donde tener que, que llevar el aplomo Enfrentar la realidad o la intencionalidad de un periodista eh, Se sale adelante En momentos en donde eh, llegó los puntos culminantes Yo creo que, que, que, que preferimos y vamos, vamos a empezar de las cosas de fondo de esa entrevista Cuando viene Nacho Castillo y con su derecho en su ejercicio periodístico, le dice a, a Nayib Bukele sobre las declaraciones del, ex, del presidente, mejor dicho, de México, de Peña Nieto, y en el caso del presidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Y entonces empieza Nacho a, a, a torcer toda su presión. Yo primero quiero felicitar a Bukele. ¿Por qué quiero felicitar a Nayib? Porque con mucha transparencia, con mucho ejercicio, de profundidad, en primer lugar reconoce lo que no fue una palabra adecuada, llámelo usted abrupto, llámelo como quiera pero lo primero que hace una persona correcta, si algo que no está bien, es reconocerlo y eso lo hizo, fue lo primero que hizo, pero Nacho quería seguir insistiendo en el punto y qué es lo que más me gustó de la respuesta de Nayib Bukele del momento de Nayib Bukele en ese, en ese, en ese programa primero tiene la humildad de reconocer lo que no estuvo bien haber dicho ¿Qué es lo que queremos? Queremos ese tipo de actitudes De reconocer que cuando no somos perfectos Y podemos cometer un error, una dicción, un desabrupto Lo reconozcamos en público Eso tiene un valor político indeterminable Así, y lo hizo Pero vamos a lo que me encantó de fondo ¿Y qué es lo que queremos entonces? Que digamos que el presidente de México, Peña Nieto Es el crisol de la democracia, de la transparencia Y del otro para tener buenos modales y buenos sentidos Y que no es acaso lo que Nayib Bukele dijo es la verdad oh, O cree Nacho Castillo y algunos de sus detractores ahora Que la gaviota vive en una casita de rancho en Miami Y tenía alguna su, su, su, su ranchito playero nada más de un cuartito O ya se les olvidó lo de la casita blanca por lo menos nosotros los que usamos redes sociales, estos 1.216 que estamos conectados y que luego lo verán otras 30, 40 mil personas en los siguientes días. Nosotros leemos las redes sociales, vemos los periódicos internacionales, los vemos a través de las redes sociales. Ya no, ya no leemos la prensa gráfica, ya no leemos el diario de hoy, ni el diario del mundo. A mí me da risa cuando me salió en el mundo. Ay, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Sí? El salvadoreño en el extranjero y en el país Hoy se informa por noticias de verdad O ya se les olvidó los asesinatos de estos 43 jóvenes Que se dio ahí en un municipio cercano a, a la capital mexicana Me olvido el nombre y no me quiero cometer un error en, en, pro, en pronunciarlo ¿Qué es lo de fondo? O el sistema de corrupción y de actos impolíticos Que ha cometido el presidente de México entonces, le dice Nayib Bukele, o oh, el fraude perpetuado ante toda la faz de la nación por Juan Orlando Hernández en Honduras. Yo fui testigo, yo fui a esa elección, yo he hablado en mi programa de eso, lo he denunciado, lo dije, lo que no podía ser posible, lo que la organización, la misma OEA de Almagro, de la que tanto hablan, reclamó y dejó puntualizado el fraude en Honduras. Y le dijo a Nacho o sea, Que no había que ser hipócrita Que también la política Y ya nosotros los salvadoreños Estamos hartos de la hipocresía De la mentira y de la falsedad ¿Qué queríamos? ¿Políticos sinceros? ¿Qué queríamos o queremos políticos formales? Los mismos de siempre puestas las medallas y salir en la ola Como salía Paco Flores Codiándose con los reyes de España Pero por el otro lado metiéndole el puñal al pueblo salvadoreño ¡Ah! Pero Paco Flores era muy puesto porque era amigo de Aznar Aznar, el que luego se descubrieron todo ese, ese tipo de corrupciones en España ¡Ah! Porque era bien amigo de los presidentes del partido nacional Muy aliado con el que era mi partido Arena Porque era Paco Flores muy socio de los gobiernos más corruptos de América Latina Pero es que había que guardar las apariencias, las formalidad. Que no es eso acaso lo que el pueblo salvadoreño ya no quiere de lo que está harto Están bien perdidos, bien perdidos en el silogismo estúpido que pretenden plantearle oh, Hay que hablar bien de lo que está mal Hay que hablar bien del presidente mexicano Yo les voy a contar una cosa y no tengo por qué callármelo No tengo absolutamente por qué callármelo Cuando Arena tuvo un candidato presidencial Que después el mismo Arena se encargó El expresidente Saca de Eliminar Yo fui invitado a México Por ese candidato A una sesión de un grupo de personas Que estaban trabajando en ese tiempo Y habían trabajado en la campaña de Peña Nieto Ahí estuve yo, a mí me pueden poner polígrafo para decir esta pleta verdad que estoy diciendo. Y fuimos. Y estas personas, ¿saben lo que nos dijeron? El gran milagro, que no nos preocupáramos. Que ellos eran tan capaces de convertir una piedra en presidente. Y la verdad es que tenía razón. Ellos se referían al gobernador de México, a Peña Nieto. A ese mismo, era el equipo de Peña Nieto, que había convertido el peor candidato, lo había hecho gobernador y que ya lo iban a ser presidente de México. Esa es la verdad. Yo he sido testigo. Me voy a guardar los nombres de quienes estuvimos en esa reunión. Me lo voy a guardar. Pero pronto, pronto, si siguen aquí el tipo de cosas, aquí hay que hablar con toda y permanentemente la verdad. quiénes estuvimos en esa reunión. Esta verdad es una verdad que ha trascendido en el plano totalmente universal, mundial como dicen los españoles, del mundo mundial, esta es parte del mundo mundial, la noticia de lo que significa Peña Nieto y para tranquilidad de usted mi querido amigo que nos venga hoy que se van a dañar las relaciones cuando Nayib Bukele sea presidente ya no va a ser presidente Peña Nieto ni va a ganar el PRI porque no tiene ninguna posibilidad el PRI de Peña Nieto de ganar en México y ahí estaba un ridículo diciendo que ya no le iban a dar el bypass, no sé si de Santa Tecla o dónde, que era de parte de la cooperación mexicana, no me acuerdo si eso es cierto o no, pero lo puso alguien en redes sociales, y lo que está firmado, firmado está, no lo van a dejar de dar, pero cuando, lo más probable es que en México, quien va a ser presidente es Manuel Andrés López Obrador, lo dicen todas las encuestas, y en último caso será el del PAN, pero no será el de Peña Nieto, cuando Nayib Bukele sea presidente. Así que no le quiten el sueño, mi querido... Amigo, amiga, ciudadana, ciudadano que nos ve No hay ningún riesgo ni ningún peligro Yo a mi gusto, mi consejo para mi amigo Para un líder político de la altura Nayib Bukele Son cosas que hay que... Porque está pendiente la derecha mediática La derecha mediática Que ya vamos a hablar de la derecha mediática Una derecha mediática que se ha preparado Y está permanentemente ahorita esperando que cometas Nayib hasta el último error para tirar lo que te voy a dar eh, las luces que hemos visto Nosotros como pueblo ya no somos tontos Y por eso es que esta es una asesoría abierta, transformadora, diferente Porque nosotros no necesitamos andar dando asesorías debajo de la mesa Ni cobrando dineros oscuros, pagados muchas veces con fondos estatales Para poder decirle la verdad al pueblo salvadoreño Y sobre todo para llevar a un líder que el pueblo quiere como presidente no hombre, mis felicitaciones Porque lo que le dijiste a Nacho fue Que no fuera hipócrita él Que este pueblo, y el mundo y el mundo mundial Saben que el otro es eso Y que el otro es producto de un fraude Y esa es la verdad que no puede cambiar Absolutamente nadie en El Salvador Ni en el mundo mundial Nadie El uno tiene sus casitas, sus cositas Su antidemocracia, sus 43 asesinatos Y el otro lleva 20 muertos Para imponerse como presidente De un hermano país es, esa es la verdad, eso es lo importante, eso es lo de fondo, eso es lo que los 1300 que estamos ahorita conectados entendemos en nuestro raciocinio Bueno, brillante la respuesta de Nayib Bukele, brillante, entonces ¿qué es lo importante? Lo importante es la forma, la expresión, la caracterización o lo importante es denunciar lo que debe de ser denunciado lo que debe de tener de fondos y de principios O creemos en la democracia y avalamos el fraude en Honduras O aplaudimos los excesos, la antidemocracia Los asesinatos de los jóvenes mexicanos de los 43 Que los desaparecen y aparecen con toda una comparsa gubernamental ¿Qué es lo de fondo? ¿Qué es la verdad? Hombre, brillante, brillante Y luego siguieron, siguió, siguió eh, 15 minutos Mirad Mire, mi querido amigo o amiga que nos está viendo, esta es la chavaca, nada más grande. Va aquí, bo. Entendería yo que Nacho tiene a su productora, Francisco Bonilla. Yo lo conozco, Francisco, me has invitado 24 veces al programa de Nacho cuando estaba en el 33 y lo otro. Me has invitado a tu programa de radio que, y este ido reciente. Hasta una vez platicamos y me dijiste Frank que, ay que ya estaban reconsiderando, que me iban a llevar, no, usted, no te preocupes, o sea, ni Nacho no se tiene que preocupar, ni la familia Serki se tiene que preocupar, yo tengo mis mecanismos para comunicar mi verdad a mi país, esto va a crecer cada día más y vamos a profesionalizar esto cada día más para tener nuestros propios medios de comunicarnos y decirle la verdad al pueblo. No necesito, yo no voy a pedirle, yo no me voy a arrodillar ante Telecorporación salvadoreña, ni ante los de Zersky ni menos ante Nacho Castillo o ante Francisco Bonilla para ir a un programa de televisión. Yo respeto a Don Boris y he respetado a su hijo Juan Carlos, pero yo no me voy a humillar a limonar un segundo de tiempo al aire en cosas que no me quieren tener, si no me quieren tener, ¿para qué voy a ir a donde no me quieren? Y son libres y aquí es donde está la esencia de la democracia, son libres de poder llevar a quienes ustedes les dé la gana pero también somos libres nosotros los salvadoreños de decirles la verdad desde estos espacios que ustedes creen que no son nada porque se dan, se dan en los dientes ahí pagan unas encuestas chabeleadas que les hablan de rating que no existen que no existen que los publican para qué para poder vender a un precio determinado por, eh, spot y eh, espacios de tiempo en 1500 dólares 1600 dólares cuando a duras penas si no es porque lo que ve la gente en las novelas estos espacios de noticias no lo ve la gente no lo ve aquí nos quieren ver porque la gente tiene convicción 1408 en este momento conectado aquí tiene credibilidad porque hablamos con la verdad yo no me voy a arrodillar para ir a esos programas de, de televisión yo le voy a dar una otra asesoría popular transparente encima de la mesa mucho cuidado allí yo había cometido un error Siempre te había dicho en lo privado y en lo público Que había que ir a los medios de comunicación Que había que asistir a este tipo de, de... Porque esto demuestra, como lo demostraste el día de ayer Que tenés temple, carácter, presencia Que no te van a fregar y que tenés una habilidad innata política Que ya quisieran tener otros o pepitos, Otros que duermen a la audiencia Pero hoy debes de replanteártelo Debes de replanteártelo Porque hay unas directrices mediáticas Y lo digo aquí frente a mi pueblo Frente al país Frente a casi 1500 personas Que en este momento están viéndonos en vivo 1470 Ante esas 1470 personas Te estoy yo sugiriendo Que hoy hay que repensar Asistir a esa A esa trampa y emboscada Que pretenden meterte los Los Medios de, me, de la derecha mediática Del plan que te tienen orquestado Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Y tener cuidado porque están pendientes del error Del exceso O de la falta de alguna cosa Para magnificarla Va, Hoy va a resultar Porque esto es lo, esto es lo, lo burdo lo, lo torpe de debate con Nacho Viene Francisco Bonilla y todo el país, o sea, porque ayer llegamos a ver ese programa Porque vimos a Nayib Bukele No estábamos viendo a Nacho Castillo Ni el programa Debate con Nacho Estábamos cientos de miles de salvadoreños Viendo a Nayib Bukele Porque a quien queremos ver y a quien seguimos Es a Nayib Bukele No es a Nacho Castillo ni Debate con Nacho Y fuimos testigos Estas decenas de miles de salvadoreños en la noche De ver, ver cómo estaba la matriz de Tweet que la gente iba poniendo Con preguntas interesantes Pero vienen, y esto es como es eso Que todas las preguntas Que le hacían a Nayib Bukele eran de ese Carácter peyorativo En situaciones, en circunstancias Porque le daba like Frank Bonilla, le daba like A las preguntas Que él escogió para Tratar de arrinconar al invitado Y no crean que le dio 15 minutos Más para porque qué bueno que le encantó a Nacho Castillo, es porque no había, y ahí se veía, se veía, vean ustedes, o sea, ahí quedan en YouTube los programas, vean cómo la cabeza está con el apuntador, cosa que yo he revisado las últimas cinco entrevistas con Nacho y nunca lo ha hecho, o sea, le estaban diciendo, te falta Nacho, te falta, la pregunta, la pregunta del estudio, de los estudios, la pregunta de los estudios, o sea, eso, eso... ¿Eso cómo se debe de llamar y cómo lo debemos de interpretar los 1583 salvadoreños que nos están viendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Una emboscada, Nayib. Una emboscada. Hay que tener cuidado. Y por más que te endulcen y te inviten a almorzar y te digan, no ven, ven como serpientes, que ven para atraer a la presa con... Con la lengüita que muchos de ellos tienen el señuelo para venir, te van a decir si aquí no va a pasar nada, si aquí te vamos a, a, a, a traer para y te vamos a tratar bien. Ja. Conocelos, los conozco, los conozco, porque trabajé 20 años, 25 años de política activa con ellos. Y sé cómo funciona el monstruo cuando el monstruo se activa. Yo sí los conozco y los conozco perfectamente bien. Y sé cómo hacen las cosas Y eso es por eso no me quieren Porque yo digo lo que conozco de ellos Y el pueblo sabe que yo digo la verdad Porque los conozco Y entonces vimos los 15 minutos No le alcanzaba para ver Y se fue extendiendo Y más de 12.000 en vivo Y Neid defendiéndose defendiéndose Diciendo las cosas que tenía que decir Cuando le habló del tema de seguridad Que es lo que más nos importa A Nacho no le importaba el tema de seguridad Nacho Castillo le importaba llegar a las otras preguntas que ya habían preparado o que tenían en el esquema porque hoy va a parecer que aquí hay, hoy lo puse en un tweet hay muchas personas y lo voy a decir con toda la dimensión y no me importa que se molesten o no se molesten, que se dicen imparciales se dicen objetivas y lo que son son areneros vergonzantes así la palabra vergonzantes con V y con Z vergonzantes, yo lo invito mi querido amigo que se meta en Wikipedia o se meta en la Real Academia y vea lo que es la palabra vergonzante, son areneros vergonzantes ¿por qué? porque estos areneros eh, están asolapados queriendo parecer una cosa, les achica ser, decir que son areneros les, les apena 1654 conectados ya les, les, les humilla, la, la cosa los constriñe. Y entonces aparecen unos porque quieren ser, que son abogados, hay un grupo de abogados que no se pueden destapar porque lo que andan es hueceando en el mismo esquema de las sentencias para poder ser magistrados de la jurisprudencia constitucional, de que ya no deben de pertenecer a partidos, pero son más areneros que los arenazis, pero son areneros vergonzantes, les da pena decir que son areneros. Y entonces aparece, y los conozco, y los vamos a ir listando Y aquí vamos a ir diciendo, porque esto es una batalla, una contienda política Y entonces, sin necesidad de una, de, un, de una cosa peyorativa Vamos a decir las cosas como son y quiénes son O sea, ahí hay un grupo, ahí viene otro grupo de, estos son otro tipo Ellos no son de arena, así como era Abraham Soto El, el, el candidato a diputado por San Salvador, que creo que ni quedó Abraham Soto si quedó felicidades. porque diputado, que tengo yo guardado los tweets cuando decía yo soy yo no soy político yo no pertenezco yo pertenezco a las asociaciones y, entonces, y andaba ahí con una sucosa de la embajada americana con un grupo yo no soy político partidario y después lo veo en los tweets de la campaña política diciendo soy arenero de toda la vida o sea, es eso o no es que sean bipolares son en un momento se convierten en areneros vergonzantes hasta que tienen el pecho y empluman y dan la flor para decir la verdad Así como Emilio Corea, otro arenero vergonzante O sea, no, yo no soy arenero, soy periodista, soy objetivo Yo trabajo en Telecorporación, en YSKL Y toda la vida su objetivo es ayudarle al partido al cual quieren y pertenecen Y lógicamente llegar a cargos públicos después Que es un derecho y es legítimo el que lo aspiren Lo que no se vale es que pretendan engañar a la gente diciendo que no son lo que no son pues todos estos vienen y empiezan en una... A no me gusta decir esta palabra porque no me gusta cómo se manejan otras latitudes y las caracterizaciones de matrices. No, yo voy a hablar en líneas operacionales en donde ahora resulta, resulta que eh, el hecho de no tener títulos de Harvard de no tener títulos de Nueva York University, de Georgetown University. Entonces ahora eh, las personas están vedadas o no pueden ser candidatos a la presidencia de la república por no tener esos títulos remombantes. Yo conozco, mi querido hermano y hermana, mira, una cantidad de abogados en este país, de esos que andan hueseando y meritoreando para ser magistrados, y que andan en las asociaciones, que yo quisiera que me los pusieran a la par, que son doctores, se ponen doctores, no son capaces ni de redactar una ley, que me los pongan a mí, y un día hagamos un concurso público, de explicar teorías del derecho, de explicar normas, yo no necesito ni el título de doctor, ni de Salamanca, he ido a la Universidad de Salamanca a estudiar, tengo estudios de derecho muy avanzados, pero no tengo los títulos rimbombantes Y yo estoy seguro que soy mil veces No, un millón de veces Más capaz que un montón de esos areneritos Vergonzantes que andan de arriba para allá ¿Y qué es entonces el punto? El punto es el siguiente Que estas personas En esas líneas operacionales Hoy se han puesto de acuerdo Y hoy aparece en el diario de hoy un artículo ¿Cómo es eso que son millonarios? Y no pudiste ir a una universidad Y el otro, lo más Dramático y grandioso para mí es que viene Y lo peor que son niños, niños, la inmensa mayoría, hijos de papi estos Que se tardan 10 años, 11 años para salir de las, de las universidades No pueden trabajar, llegan a ser vicepresidentes de las empresas De los papás porque los papás los ponen, o sea no tienen capacidad Y en cambio hay personas Ahí está Bill Gates, valgan las comparaciones, o sea, haciendo la relativización, está el otro señor de, de Facebook, Steve Jobs, o sea, eh, todos personajes, George Washington, hay una lista de personas que han sido grandes verdaderamente por su propia formación, pero fundamentalmente por la obra permanente que van dejando. Va, hoy, hoy quieren hacer en sus líneas operacionales que el debate lo constituye simple y sencillamente el tener o no tener un título que ni exige la constitución de la república. No, hoy es como ser, ser popi, pues, o sea, ser popi es que nos grabamos en Georgetown University. Ah, no, ¿y dónde saliste? Ah, de Harvard. Y ellos se las inventan muchas veces Ahí pasan de vaguitos Y no tienen nada que hacer y vienen a trabajar Los nombran vicepresidentes los papás Que a veces les ha costado la vida sin título Porque generalmente, que yo sepa De uno de los, de los candidatos de ARENA Todos sus papás, que son quienes han hecho Las empresas Quienes han hecho las empresas No tenían ningún título Ellos han hecho las cadenas De supermercados y no tenían ningún título, a los hijitos a los hijines los han puesto pero hay personas que sí tienen currícula en la vida, de servicio público, y voy a planteárselo al país de la siguiente manera 1693 en este momento, vamos a llegar a los 1700, conectémonos, compartamos para hacer avanzar este programa preguntémonos una cosita simple y sencilla y ustedes creen que irse a tomar una foto, eh, Ahí en las constructoras Como lo hace Javi Simán Eso lo hace un hombre de servicio De verdad yo, yo le hago la pregunta Al pueblo salvadoreño O irse a ver cómo siguen ganando los millones En una maquila que importan y la traen Y ahí están trabajando con salarios De miseria la gente Eso es una currícula de servicio ¿Qué quieren hacer con Nayib Bukele ahora? Nayib Bukele Primero, yo estoy seguro Seguro que en cultura general En conocimientos de economía En conocimientos de política pública Es mucho, mucho más que estos graduaditos De Harvard, New York University, Georgetown University Primero, porque tuvo una educación Que muy pocos Muy pocos en el mundo A veces lo que Salamanca no da como es? Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta Salamanca no lo presta Nayib Bukele tuvo la ventaja de tener el desarrollo de un hombre sabio, de un científico brillante de un hombre de ciencia, de, de filantropía como fue su padre Armando Bukele el número uno de los don Boris Ezerquía, a quien yo aprecio, quiero y respeto él me lo ha expresado, de los dos, tres hombres más brillantes de este país Armando Bukele, él me lo dijo a mí, el papá de Juan Carlos Ezerquía, el patrón de todos estos él me lo dijo a mí personalmente pues Nayib Bukele ha tenido esa virtud de esa educación y me consta por conocimientos personales que recibieron ese insumo de cultura, de ciencia de filosofía y de todo de un brillante hombre en este país ya quisieran aprender eso en Harvard en Oxford, en Georgetown New York University aparte que ha estudiado ha estudiado en universidades, pero tomó su decisión de ir a hacer lo que mucha gente con su vocación, en su inquietud, ir a generar empresas, ir a generar trabajo, ir, hay quienes servimos y tenemos otro tipo de vocaciones, y Nayib Bukele sí tiene un currículum de servicio, convirtió una aldea, un pueblito, una vida olvidada, en una ciudad, démonos una vuelta, vámonos, antiguo 1796, ya vamos a llegar a 1800, Démonos una vuelta por Nuevo Cucatlán a como la tenía arena, a lo que es ahora Nuevo Cucatlán y con la continuidad de Michel Sol. No importa, hemos sido críticos del FMLN y Michelle fue electa con la bandera del FMLN. Un municipio como Nuevo Cucatlán, donde vive gente de un poder adquisitivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque convirtieron el pueblito olvidado, la aldea olvidada, la vía olvidada, la convirtieron hasta de verdad en ciudad. Con título pero más que todo En servicios y en desarrollo Eso está ahí La obra la podemos ir a ver Vamos a Nuevo Cucatlán Eso es probable No es la promesa vacía de lo que voy a hacer Continuemos San Salvador ¿Quieren que pasemos por los, las plazas renovadas? ¿Quieren que vayamos al mercado Cucatlán? ¿Quieren que salgamos en la noche a ver las luminarias Desde aquí desde mi casa? Las puedo ver, yo vivo en un sexto piso y sé cómo cambió San Salvador, quieren que vayamos a ver el ballet y toda esa recomposición del tejido cultural y social de la ciudad, quieren que vayamos a ver trabajando las cuadrillas, que no lo han hecho una, sino que tres o cuatro veces durante todo el periodo bachando calles, quieren que vayamos a ver la hora por día, eso se llama currículum público, eso se llama currículum de servicio eso se llama lo que tiene a Nayib Bukele en el primer lugar en todas las encuestas del país, hasta en la del panfleto prensa gráfica. ¡Hombre! Ah, no, pero ahora hay que hacer la discusión en la matriz mediática, en las líneas operacionales. Hay que empezar a hacer que lo importante es el título y no la obra. Lo importante es tener y ser doctorado en tal cosa o ingeniería bajo PhD, y lo peor es que ni han trabajado. Ni han trabajado muchos de ellos Sus papás trabajaron Son hijines Hijines Hijines No han trabajado por ellos mismos Y se les nota rapidito Y esto de la política 1850 ya conectados Nacho Aprende Nacho Aprende Esto es un programa dos veces a la semana Y pronto lo vamos a hacer diario Yo creo que vamos a llegar a convertir este programa En un programa diario de cultura y de educación Al poder popular Que tiene Anaí Bukele en el primer lugar De las encuestas del país Porque eso somos, poder popular Eso es lo que se está creciendo Yo no soy dirigente No aspiro a ser funcionario Yo ya le serví a mi país Y conocí el monstruo de sus entrañas Pero bien Eso fue la entrevista, pero ya felicité a Nacho Porque se puso Yo invito ahorita, ya se los voy a poner pero pueden entrar en el canal de YouTube, Debate con Nacho, entren, le voy a hacer el favor de hacerle propaganda, como lo estoy haciendo toda esta noche. Porque después de esta noche y de que se hacen su curiosidad, estoy seguro que vuelve a los mismos niveles, sin rating, con 200 o 300 que lo siguen. Y ahorita ya me van a contar ustedes mismos cuánto lo están viendo, escríbanlo, porque ahí queda constancia en el Facebook. Cuando usted escribe alguien que entre y vaya a ver cuántos tiene ahorita O cuántos tenía debate con Nacho y cuántos tenemos nosotros Nosotros tenemos 1880 en este momento Eso se llama poder popular y sabiduría popular Pero bien, compare mi querido, yo no voy a hablar Ya hice el análisis que debía de hacer de la entrevista de ahora De debate con Nacho Pero entre usted a la entrevista de la semana pasada, creo que fue martes, miércoles y vea la entrevista que Nacho le hizo a Carlos Callejas. A Carly Callejas. Entre. Entre. Yo lo invito. Entre. Y compare usted, mi querido amigo que me está viendo y que habla con toda la verdad. Y dígame si Nacho Castillo, que he felicitado por ser así en esta entrevista, por esa potencia y aguerrido exprimidor del político que tiene invitado, vea con qué ternurita trató a Carly Véalo usted, mi querido amigo. Véalo. No, no me crea a mí. Entre idea, debate con Nacho, vea la entrevista de Nadie Bukele y vea la entrevista de Carlos Calleja. Y entonces, ¿de qué se trata esto? De hacerles el favor a unos y tratar de dañar a otros. Eso se llama objetividad. Eso se llama pluralidad. Eso se llama imparcialidad o se llama servilismo o se llama simple y sencillamente una utilización de la derecha mediática y de sus poderes fácticos en favor de un partido político y tienen derecho a hacerlo, pero tengan el valor de asumirlo no hay monumento más grande, monumento más grande que ver la entrevista de Nayib Bukele y ver a la par la entrevista Segundo después de Carlos Callas, o siquiera vea a Carlos Cayas en debate con Nacho, y vea a Nacho Castillo la ternura, y vea a Nacho Castillo el periodista profesional. Bipolaridad, comparsa, compadrazgo, dinero de por medio, cariño, color político, afiliación política, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Pero aquí tenemos los medios porque no es Nayib Bukele, a Nacho Castillo que vieron ayer, vieron a Nayib Bukele, mi pueblo vio a Nayib Bukele, no a debate con Nacho, ni a BTV, ni al Canal 5, ni al 35, ni a la APP de TCS, vio a Nayib Bukele, su futuro presidente, a quien el pueblo ha escogido, y no va a ser Doña Erika, la abogada que trabaja en la sala de lo constitucional Ni va a ser el muchachito Miranda Que ya estaba preparada la pregunta Entren en los perfiles Que ya tienen una matriz y le decía Ay, dijo doña Erika La licenciada Erika, no me acuerdo la peli, Dice la licenciada Erika Que Ay, que no sabía si hay una pregunta había hecho Sobre los estudios de Nayib Que no entendía por qué había agarrado fuego el cañal si es que no lo agarró por la pregunta de Erika, lo agarra porque las personas les interesa lo que sucede y le sucede a Nayib Bukele Porque Nayib Bukele es la persona que este pueblo ha escogido para que lo lidere en los próximos cinco años del 19 al 24 Esa es la realidad de este país y se niegan a entenderlo Por más encuestas que les pasan por la nariz Por el frente Sueñan y tienen a Paolo eh, dedicado eh, a arruinar Todo lo que escribe y lo que dice en la vida Soñando con una angustia Y anda preocupado que si lo escribe el Tribunal Supremo Electoral Que si no lo escribe, que no lo va a escribir Porque la ley dice que 30 días, y... Todas esas cosas Todas esas cosas Se llama una línea operacional Y han puesto en práctica Y los invito a leer el Facebook de Nayib por cuestiones de tiempo, no lo he logrado yo encontrar, no, no, no se los voy a leer. Después creo que voy a hacer un editorial que voy a colgar también en Facebook sobre lo que él nos dijo, de lo que es un ataque mediático que está sucediendo, está sucediendo de esa derecha manipuladora, de esa derecha a la cual ya vamos a castigar. Que ya castigamos al primero y hoy vamos a castigar al segundo. Y tengámoslo clarito, clarito. 2019 es la otra nalgada es la otra separación para derrotar el bipartidismo y aquí viene el otro punto, bueno, suficiente, buen provecho mi querido Don Nacho eh, yo siempre te he respetado, pero yo no puedo dejar de decir la verdad no te he insultado, te he felicitado, simplemente he dejado flotando como debe de hacerlo un analista, porque yo soy analista político yo no soy conductor, yo no soy profesional como tu persona yo no, no tengo el favoritismo de que me den horas en, en los medios, porque no bajo la cabeza Porque Walter Araú Es una persona que no se va a humillar No se va a humillar ante Los poderes fácticos de este país No lo hice antes No lo voy a hacer ahorita Así que no te enojes conmigo Yo he hecho lo que tengo que hacer mi Lo que mi conciencia me dicta Decirle a mi pueblo, que es lo más importante 1872 Ya vamos a llegar a 1900 Continuemos Continuemos con toda la verdad Tribunal de Supremo Electoral. Nace un, un movimiento, se anuncia la creación de un partido político, se establece la creación de un partido político, ya firmaron el acta de constitución y ahí viene la segunda fase que es lo importante. Y mire esto, mi querido pueblo salvadoreño. La ley, cuando esto se presente, está esta constitución de partido, la ley da plazos. Espero que el Tribunal Supremo Electoral, que se dice una institución democrática, ocupe la, esa, después de que salga de, lo, de la elección, porque debe haber acta de escrutinio, así que no pueden alegar que están en eso. No pueden alegar que están en eso. Que inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral proceda a darle trámite a la solicitud del Movimiento Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque si ellos quieren ser antidemocráticos y negligentes no van a atender la celeridad, no van a atender la decencia, no van a atender la democracia y van a tratar de alargar los plazos para tener una conducta antidemocrática y eso es lo que se va a poner a prueba, ya me preocupó ver a los magistrados diciendo es que son 60 días, ¿quién dice que son 60 días? Si sí, Nuevas Ideas va a ser capaz de recoger 200 firmas en tres días, en tres días, ¿por qué un Tribunal Supremo Electoral que se dice capaz no va a ser o tener la capacidad de procesar esas mismas firmas en tres días? En cuatro días, bueno, pongámosle en doble, en seis, no hombre, pongámosle en diez días, porque yo conozco el Tribunal Supremo Electoral y sé que la capacidad que ahora tiene puede perfectamente las 200.000 mil. Y vamos a una cosa, pero una vez estén validadas 50 mil o 60 mil que exige la ley, pues inmediatamente, ¿por qué esperar a más? Si te presentaron 200.000 mil y las primeras 60 mil salieron correctas, como la ley manda, ¿por qué detener a darle más trámite? Hoy va a estar a prueba, ahora se va a poner a prueba la democracia del país. La efectividad del Tribunal Supremo Electoral La imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral Y hay que darle, hay que darle a este tipo de cosas No puede ser que vayan a alargar estos procedimientos Eso sería lo más sucio, lo más impresentable Y esa va a ser quizás la corona final del acaboce de este Tribunal Supremo Electoral Tan ineficiente como se ha venido comportando No lo digo yo, lo dice el pueblo salvadoreño Nuevas ideas es un reto para la democracia de este país Nuevas ideas es una transformación de fondo de este país Vamos a ver, vamos a ver si el TCL responde Y mi querido amigo, ya tenemos una hora casi del programa No me quiero ir sin lo que estoy acostumbrado Porque esto demuestra que estamos en vivo José Nolasco, Eder Menjívar desde Austin Eduardo Sánchez desde New Jersey José Mario Rodríguez, Eladio Sánchez desde Union City, Raúl López, Edgar Flores, José Nolasco desde Los Ángeles, Adilmar Torres desde Massachusetts, Florecita Jiménez, Norma Jaco, Magdalena Marroquín desde Lourdes, Colón, Miguel Ortiz desde Houston, Noel Ramírez desde Mexicanos, Adonai Quintanilla de Dilo Pango, Rafael Arios, Josué Roca, Rocabruna, Jimmy Lozano, Mauricio Blanco desde Sonsonate, Marta Palomo desde Virginia, Carlos Flores, Mateo Maya desde New York, Jimmy Valencia desde Virginia, Carmen Guzmán, Gerardo Echeverría desde Washington, Ulises Rendero desde San Vicente, los hermanos Aguilar desde Minneapolis. Mary de López desde Dallas, Edgardo Ramírez desde New York, Marco Tulio Fuentes, Carlos Amaya desde California, Mario Patriz desde Colorado, Monserrat Argueta de San Vicente, Rodrigo Ayala desde California, Freddy Solano desde Virginia, Luis Pineda desde Canadá, Sonia Gutiérrez desde San Salvador, José Fernando Enrique desde Boston, Alberto Rosa desde Chalatenango, Luis, Guevara desde Washington Edwin Díaz desde Australia Héctor Hernández desde Nebraska Melvin Rivera de Ciudad Delgado Y cientos de salvadoreños más Que creemos en la verdad Y estamos dispuestos a sacrificarlo todo por la verdad del país Pongámonos las pilas hermanos El viernes tenemos cita Cita con temáticas que vamos a continuar desarrollando Para ustedes este programa ya se consolidó y Llegamos de nuevo a los 1900 Casi 1900 y tantos en vivo. Esto se va a reproducir en decenas de miles, porque la verdad no la van a detener. Si es que el pueblo, por más que quiera, sus millones no compran la libertad del pueblo. Sus medios de comunicación manipulados no compran la verdad ni el sentimiento ni la dignidad de un pueblo. Sus grupos organizados y estructurados no compran la libertad, el honor ni la inteligencia de un pueblo Los millones los tienen El poder mediático fáctico lo tiene Pero nosotros tenemos lo que ustedes no tienen Tenemos dignidad Tenemos amor por nuestro pueblo Tenemos la claridad de qué es lo que debemos de apoyar Y tenemos el líder indicado que se llama Nayib Bukele Aquí con toda la verdad Nos vemos el próximo viernes y eh, muchas gracias aquí desde esta casa que es la casa de ustedes, Dios me lo bendiga muy buenas noches a